¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Cecilia de Birly y en este vídeo quiero responder a una pregunta que me hacen muy frecuentemente que es ¿Cómo hago para crear buen contenido? ¿Cómo me organizo a lo largo del mes para crear todo el contenido que necesito para mis redes sociales? Para no dejarlas desactualizadas, para crear contenido que realmente capte la atención de mis clientes pero eh, evidentemente como es mucho contenido Muchas personas lo que me transmiten es que no les da tiempo a crear tanto, no saben realmente cómo hacer. En este vídeo te voy a responder esta duda, voy a contarte cómo yo me organizo, cómo voy creando paso a paso mi plan de contenidos y cómo lo distribuyo a lo largo del mes para poder llegar a tiempo con todo. Esta es una duda que me han transmitido varios seguidores y como siempre a fin de mes realizo un vídeo en el que respondo a una pregunta que me haya transmitido uno de mis seguidores así que si tú también tienes una duda puedes dejarme tu pregunta aquí en los comentarios y yo crearé el vídeo para responderte ahora sí te invito a que te suscribas a mi canal y que actives las notificaciones porque todas las semanas subo nuevos vídeos hablando sobre marketing en redes sociales comunicación digital y emprendimiento y no quiero que te lo pierdas así que también te recomiendo que actives las notificaciones así te llega el aviso cuando hay un nuevo vídeo por aquí. Dicho esto, empecemos con el tema de hoy. Como decíamos anteriormente, crear contenido demanda mucho, mucho tiempo. Por lo tanto, organizarse es totalmente la clave para poder llegar a tiempo y tener unas redes sociales bonitas, con buen contenido y actualizadas. En este vídeo te quiero contar cómo es este proceso de creación que yo hago de mis contenidos, tanto de mi cuenta como también cómo trabajo las cuentas de mis clientes. Yo siempre trabajo eh, a mes adelantado, es decir, yo ahora estamos a finales de julio, yo ya estoy eh, todo lo que es el mes de agosto, ya lo tengo listo para publicar y cuando empiece agosto voy a comenzar a trabajar eh, el mes de septiembre. Esto a mí me permite trabajar con mucha soltura y también poder revisar y hacer un buen trabajo. A lo largo de todo el mes de agosto, eh, en realidad los primeros 20 días, el hecho de ir trabajando todo ese contenido que va a salir recién en septiembre, me permite a mí ir revisando con mucho detalle, ser muy minuciosa e ir eh, también cambiando las ideas, creando pensando en un contenido, dándole una vuelta, buscando cómo puede ser más creativo. Por lo tanto, mi primer consejo es que cuando te sientes a crear, lo hagas con tiempo. No puedes sentarte un día y decir, bueno, hoy voy a programar ya lo que va a salir esta semana, porque probablemente vas a hacerlo a un poco a las apuradas, no vas a tener el tiempo suficiente que requiere crear contenido. ¿Cuáles son las fases que yo sigo para crear contenido? En primer lugar, la primera fase es la fase de investigación. Investigo si hay algún tema reciente, alguna, algún tema que tenga que ver con, eh, el, con mi área, con mi sector, del que yo necesariamente tenga que hablar. Por lo tanto, a ese tema evidentemente le doy prioridad. Hablo sobre ello, evidentemente también en este caso puedes saltarte la, la planificación. Eh, yo también lo hago. Cuando sucede algo que es muy importante, evidentemente tiene que ser una planificación eh, que sea flexible. No podemos hacer planificaciones tan rígidas como para que suceda algo y no podamos modificarlo. Sin embargo, sí que el resto de contenidos, los trabajos, son contenidos como quien dice Evergreen, que yo puedo publicar en cualquier eh, momento porque son contenidos o que inspiran o que educan, etc. Pero siempre mi recomendación crear con tiempo. Primera fase, fase de investigación, fase de saber si hay algo que tengo que eh, contar, mencionar, eh, de lo que tengo que hablar. Segunda fase, eh, lo que yo hago es tantear qué tanto interés tiene mi audiencia con ese contenido, independientemente de que eh, ya haya investigado, sepa que eh, de ello tengo que, que hablar, que esto interesa, bueno. Eh, a mí lo que me interesa saber es, eso le interesa a todo el mundo, pero dentro de todo ese gran universo de, de personas también a mi audiencia le interesa o ya han recibido mucho contenido de este tipo y ya no quieren leer más sobre ello. ¿Qué hago entonces? Como tengo tiempo, a través de las historias de Instagram, a través de las encuestas, a través de mmm, vídeos pidiendo eh, una opinión, las preguntas, etcétera. Indago más. Eh, todo esto a mí me permite saber si estos temas que voy a desarrollar son realmente de su interés. Y también me traen nuevas ideas, porque evidentemente muchas personas van a responderte y van a decirte eh, sí, de esto ya sé, de esto me interesa, esto no, ¿por qué no hablas de tal cosa? Esta es una gran fuente eh, para crear contenido, no hay mejor opción que preguntarle a de audiencia qué es lo que quieres ver porque vas a crear contenido que ellos están esperando la última fase que hago ya es pasar al calendario de contenidos en sí en esta fase lo que yo hago es aterrizar todas mis ideas aterrizo todo lo que todo lo que quiero hablar lo distribuyo y ya luego paso al calendario editorial el calendario editorial es ya el calendario en donde yo tengo los textos los hashtags qué tipo de eh, formato va a acompañar a mi publicación si es una imagen si es un vídeo si es un carrusel etcétera y ya tengo todo todo ahí concentrado simplemente basta copiar y pegar y publicar o copiar, pegar y programar, pero ya tengo todo el calendario realizado. Y esto lo termino a mitad de mes, ¿por qué? Porque me gusta tener una semana más libre, teniendo todo el calendario ya realizado, para revisar, porque a veces se me ocurre que determinado tema, podría haberlo presentado de una forma más creativa, hacerlo más amena, me doy cuenta de que me he olvidado de mencionar algo y que puede ser importante, me doy cuenta que he redactado algo y que yo lo entiendo porque sé de lo que estoy hablando, pero el otro no. Entonces, tengo una semana adicional para, una vez que está todo terminado, hacer una revisión. Y lo reviso mínimo dos veces también para... Eh ver que no haya cometido ninguna falta de ortografía, que esté todo bien puntuado, que esté bien, bien prolijo, que se entienda, eh, por si también tengo que hacer algún, algún ajuste, porque ha surgido eh, alguna, algún otro eh, evento, algún, alguna noticia que, que tenga que mencionar, etc. Esa semana me la tomo para una revisión. Y ya la última, la última semana del mes ya tengo todo absolutamente listo. Y esta es la forma en la que yo te recomiendo que crees tu contenido, que te organices con tiempo. Si vas a empezar a hacerlo hoy, te recomiendo que ya te pongas en tu mente empezar a fines de julio de cara a por lo menos eh, mitad, de, mitad de agosto, incluso mucho mejor septiembre. Porque de esta forma podrás ir trabajando bien tus contenidos, podrás ir creándolos con mucho tiempo. Y realmente esa es la clave de finalmente crear un contenido de calidad. Haber tenido tiempo para investigar, tiempo para redactar, tiempo para revisar. Todas esas cuestiones te harán crear realmente buen buen contenido que hará que tus seguidores quieran siempre volver a tu cuenta a ver qué es lo que has publicado. Con respecto también a, a frecuencia de publicación, siempre me preguntan, yo siempre recomiendo que cada uno tiene que analizar las métricas de su audiencia, pero recomiendo no eh, alterarse y no querer publicar dos veces al día, ni nada por el estilo. Tres veces eh, en la semana, en la mayoría de redes sociales está muy bien. Así que no hay que agobiarse y crear tanto contenido porque también tenemos que... Darle tiempo a nuestra audiencia a poder consumirlo. Espero que este vídeo te haya sido útil, que haya aclarado tus dudas. Si te ha quedado alguna pregunta sabes que me encuentras aquí. En los comentarios me puedes dejar todas las preguntas que desees y te responderé con muchísimo gusto. También por privado, si me quieres buscar en otras redes. Instagram es donde estoy más activa que me puedes encontrar como... Birly.es, también estoy en Facebook y en Twitter, y en LinkedIn como María Cecilia Ponce. Nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo, pero no olvides, suscríbete a mi canal y dale al botón de la campanita. ¡Nos vemos!